A ti porque espero tu misericordia. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras la acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía soltar un preso el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, «No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él». Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?» Ellos dijeron, «A Barrabás». Pilato les preguntó, «¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías?» Contestaron todos, «Que lo crucifiquen». Pilato insistió, «¿Pues qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban más fuerte, «Que lo crucifiquen». Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo, «Soy inocente de esta sangre» allá vosotros. Y el pueblo contestó, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo salve rey de los judíos luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza y terminada la burla le quitaron el manto le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar al salir encontraron un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz cuando llegaron al lugar llamado Golgota que quiere decir la calavera le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letredo con la acusación «Este es el rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza. Tú que destruías el templo y reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo, a otros han salvado y él no se puede salvar, ¿no es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos, ¿no ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora, ¿no decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó, «Elí, Elí, la masa bactaní», es decir, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron, «A Elías llama a este». Uno de ellos fue corriendo, enseguida tomó una esponja empapada en vinagre, y sujetándola a una caña le dio de beber. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, realmente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio de hoy pone ante nuestra consideración algunas escenas terribles de la pasión del Señor, su sufrimiento físico y moral, el beso de Judas, la traición de los discípulos, el juicio ante Pilato, los insultos, la subida al Calvario y su crucifixión. ¿Por qué todo esto? Por nuestra salvación. Pero no debemos limitarnos a considerar nada más los sufrimientos de Jesús. Hoy es un día para expresar nuestra gratitud y nuestro amor por aquel que dio su vida por nosotros, que no se echó para atrás, que ofreció su cuerpo a los que le golpeaban y no ocultó su rostro a los insultos o salivazos. Señor, ¿cómo puedo pagarte tanto amor? También hemos de aprender qué significa para nosotros el seguimiento de Cristo. Este debe implicar un cambio interior. El aceptar día a día su palabra como el criterio supremo para nuestra vida, quiere decir vivir entregándonos por los demás y por Dios. Se trata de una decisión fundamental para darle a Cristo desde ahora el primer lugar en nuestra vida. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te gustó este video...